¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Juan, nuestro coach experto en superación personal. Bueno, hoy vengo a contaros el tema del el, cuando la gente pasa de ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay gente que me lo pregunta. Pues es muy fácil. Cuando alguien pasa de ti es porque no tiene ningún interés. Es obvio, ¿no? Eh, no le gustas, no le importas o está conociendo a otra persona. Sea lo que sea, no te interesa porque no quiere estar contigo. Lo que debéis hacer siempre cuando pasa esto... ...incluso si os borra de vuestras redes... ...sin ningún motivo que le hayas dado tú... ...es... ...tenéis que tomaroslo con mucha calma... ...no os tiene que ver nunca una persona enfadada... ...una persona que os ha afectado... ...una persona que os duele... ...tenéis que mostrar indiferencia... ...si esa persona se va de vuestra vida... ...que se vaya... ...no perdéis nada... ...ganáis más bien... ...porque no tenéis a una persona con vosotros... ...que realmente no merece la pena... ...y que no quiere estar con vosotros... ...entonces cuando borran de las redes... ...lo peor que podéis hacer es... ...indignaros... ...enfadaros... ...escribirle, ponerle, oye que me has quitado de las redes... qué fuerte me parece, esto no me lo esperaba... ...no hagáis esas cosas porque vais a dar la señal... ...de que estáis desesperado o desesperadas... ...y espero todavía, la otra persona va a ver que os afecta... ...va a ver que os sienta mal... ...y eh, encima vais a quedar como eso... ...como una persona que no sabe estar sola... ...y como una persona necesitada, así que... ...cuando os dejen, cuando dejen de hablar... ...cuando dejen en visto, cuando os borren... ...cuando pasen de vosotros, haced lo mismo... ...y no os rencor, es ser inteligente... ...y dejar ir a una persona que no quiere estar... ...vamos a dejarle hueco a esas personas que sí quieren estar... ...y que se vayan las que no quieren estar... ...así que ya sabéis... ...si alguien pasa de vosotros... ...deja de escribir o desaparece... ...adiós, sin decirle nada... ...nos vemos aquí para más consejos...